Esto es El Túnel del Miedo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a mi video canal de El Túnel del Miedo. El canal que siempre te dice la verdad, caiga quien caiga y pase lo que pase. Bueno, y vaya si están pasando cosas que nosotros no sabemos. Les comento de que en estos últimos dos días estuve trabajando y investigando intensamente para informarles a ustedes cosas que ustedes no saben, por supuesto, como el último video donde dos personas grabaron unas rotillas de hombres al lado de la luna y el video que estoy mostrando en ese video en particular es real sí como usted escuchó ahora vamos a tener que hablar sobre otro temita que yo diría que es bastante escabroso y bastante serio porque se ha filtrado un de inteligencia que es este que estoy mostrando a todos ustedes en pantalla ¿sí? que me habla de que parece ser que los servicios de inteligencia y el ministerio de defensa del de Reino Unido en 1998 ¿sí? ayudó a descifrar un mensaje de SOS extraterrestre que aparentemente venía de Andrómeda es la galaxia más cercana que tenemos a la Vía Láctea eh, el informe no dice qué tipo de SOS habían mandado pero parece que eh, estaba codificado con álgebra matemática y que tardaron algunos años en decodificarlo pero al final lo lograron. El tema es el siguiente, que no quisieron decir textualmente eh, qué contenía ese mensaje que aparentemente era de 80.000 mil años atrás por la gran distancia en que fue emitido, esto quiere decir que la civilización que mandó SOS a lo mejor ya no existe más, porque han pasado 80.000 años, imagínense, es un montón de tiempo, pero se eh, a conocer eh, parece ser que en ese planeta distante de Andrómeda, decía que el desastre había ocurrido por eh, culpa suya, donde hubo explosiones, gente enferma y millones de muertos, y que el planeta había llegado prácticamente a la extinción. Y estaban desesperados, y como ustedes escuchó, desesperados para que alguien los ayude, aunque tal vez esta ayuda venga de otra galaxia. Indudablemente que pedir ayuda de otra galaxia es ridículo, no solamente por la distancia que nos separa de Andrómeda y la Vía Láctea, sino porque para que venga un auxilio de otra galaxia tendrían que pasar unos 80.000 años más o menos <risa> así que pero el tema es que según dice eh, el informe de inteligencia que me acaban de mandar eh, es cierto es periódico sí, como usted escuchó ¿Mm? eh, ustedes saben muy bien de que este canal es el único que informa este tipo de cosas ¿Mm? también les quiero comentar que en los próximos videos que vamos a ir subiendo eh, me llegó otro informe también de inteligencia con video y todo de lo que está pasando en el planeta Marte con la exploración del Quinto Robert que es entonces el Perseverancia, que descubrió instalaciones extraterrestres en el planeta y la cámara de alta sensibilidad y definición de el Perseverancia lo grabó todo, sí. Y la NASA por esta vez, por esta vez nada más, decidió entonces eh, pasármelo a mí, porque yo tengo contactos con la NASA y también con varios países al mismo tiempo, ah esa no la sabía, bueno ahora la sabe, así que a continuación ya estamos dando toda la información clasificada para todos ustedes. La NASA recibe una señal de SOS desde Andrómeda, ¿la humanidad ha recibido una señal extraterrestre de SOS? De acuerdo a documentos desclasificados del Reino Unido, parece que sí. En 1998 recibimos una llamada de auxilio del espacio exterior. Las federaciones espaciales de todo el mundo, en más de una ocasión, han negado haber recibido algunas llamadas del espacio exterior, mucho menos una señal extraterrestre de S.O.S., sin embargo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido desclasificó una serie de archivos relacionados con los OVNIs y los extraterrestres, donde hay información de señales alienígenas que la NASA ocultó al público, posible señal extraterrestre. Dentro de los archivos se encuentra un artículo del diario inglés eh, Weckling World News del año 1998. Es ahí donde se explica que en ese mismo año la NASA captó y decodificó una señal extraterrestre de Auxilio, o sea de SOS. ¿Mm? Eh, según el texto, los expertos de la Agencia Espacial Estadounidense aseguraron haber interceptado una llamada de Auxilio desde un punto lejano e indeterminado de la galaxia. El mensaje debió ser de una civilización extraterrestre que se encontraba al borde de la extinción hace miles y miles de años. Sin embargo, fue en ese año que los radiotelescopios radioteles, y los astrónomos y expertos consiguieron la clave para comprender el complicado lenguaje basado en matemáticas. Así lograron traducir la señal extraterrestre de S.O.S. Esta información se obtuvo gracias a una fuente de alto rango de la NASA en Houston, ¿Mm? declaró el científico espacial ruso Víctor Kulakov, quien fue el líder del equipo de investigación de las Naciones Unidas en un observatorio que operó cerca de Moscú. De acuerdo a los análisis, es posible que la señal haya provenido desde la constelación de Andrómeda, es lo que dicen. Además, su antigüedad aproximada era de 80.000 años. Esto realmente es increíble. Según los expertos, los encargados de enviar el pedido de ayuda fue de una civilización lo suficientemente desarrollada y avanzada para mandar un mensaje a tales distancias. El simple hecho de que hemos recibido y descodificado el mensaje demuestra más allá de toda duda que el conocimiento y la tecnología de aquella civilización eran mejores que los que tenemos en la actualidad en nuestro planeta. Y Kulakov mencionó que a pesar de los años de evolución que poseen lo más probable que su extinción haya sido propiciada por ellos mismos, quizás por armas nucleares. A pesar de que no se reveló nada sobre qué decía textualmente la señal extraterrestre de S.O.S., Kulakov mencionó que había un deje de culpabilidad en el mensaje. Mencionaron los datos exactos de su civilización y lo... Eh, desesperados que estaban por recibir ayuda. También se mencionó el proceso apocalíptico que sufrieron, el cual incluyó explosiones, muertes a gran escala, enfermedades fatales desconocidas, entre otros sucesos. Los expertos aseguran que a pesar de que tenían la capacidad de hacer viajes interplanetarios, ya pudieron enviar un mensaje eh, tan lejos, lo que más seguro es que estas naves sólo podían albergar un número limitado de personas. De hecho, la señal hablaba de estar atrapados dentro de un mundo en decadencia. Y como dato curioso, después de que se publicara este artículo, Víctor Kulakov desapareció. No se supo más de él o de su grupo de científicos. También se generó una campaña masiva de desprestigio a su trabajo, tachándolo de conspiranoico. Obviamente aún existe bastante escepticismo sobre este artículo desclasificado por el Reino Unido. ¿Es posible que realmente se haya recibido una señal extraterrestre de S.O.S. y se haya ocultado? Y yo creo de que sí que es muy posible. No es ningún secreto de que la NASA nos está ocultando muchas cosas y que la NASA sabe mucho más de lo que dice saber. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta nota extraordinaria de El Túnel del Miedo y los espero en el próximo video o programa.